Buenos días, mi nombre es Marisol Álvarez, vengo de la Escuela Sentimientos de la Nación, turno matutino. El título de mi cuento es El respeto hacia los demás es una libertad. Había una vez una niña que se llamaba Emma, ella vivía a dos kilómetros de la escuela donde iba a empezar a estudiar. Siempre le preguntaba a su mamá, mamá, ¿la escuela donde voy a estudiar es muy bonita? Su mamá le respondió, claro la escuela donde vas a estudiar es muy bonita y además tendrás muchos compañeros con quien jugar. Emma saltaba de alegría porque tenía la ilusión de tener muchos amigos con quien jugar cuando llegó la hora de ir a la escuela Emma iba emocionada por conocer a su maestra y compañeros de salón Emma le sonreía a sus compañeros y les decía hola, me llamo Emma ¿cuál es tu nombre? muchos de sus compañeros no le contestaban y al pasar los días pensaron que Emma era diferente a ellos, un día su mamá notó triste a Emma y le preguntó ¿por qué no se veía emocionada al ir a la escuela? Emma le respondió que a lo mejor era un poco de cansancio que tenía porque tenía que caminar dos kilómetros de la escuela a la casa, Emma no quiso preocupar a su mamá, pero en realidad Emma se sentía rechazada por sus compañeros. Sus compañeros le empezaron a hacer bullying porque Emma quería jugar básquetbol y cada vez que lo intentaba, Mateo le metía el pie para que tropezara y cayera. Emma se fue a sentar a las bancas, ahí encontró a Patty. Patty era la popular de la escuela y líder del grupo. Patty le comentó que para entrar a su grupo tenía que hacer lo que Patty le pidiera. Su primer prueba fue encerrarse en el baño y hacerse pasar por desaparecida. Cuando llegó la hora de salida, su mamá estaba asustada porque Emma no había salido y solo faltaba ella. Después de tres horas de búsqueda, encontraron a Emma encerrada y muy asustada en el baño. Su mamá le preguntó, ¿por qué estabas ahí, Emma? Emma le respondió que era una prueba para llevarse con el grupo de amigas de Patty. Su mamá y la maestra invitaron a los papás a una junta. Su mamá... La maestra, habló con su, con la, la maestra habló con los papás para invitarlos a platicar con cada uno de sus hijos y, enseña, y fomentar el compañerismo, enseñándoles el respeto hacia sus compañeros y sean si tratados todos por igual y así tener una mejor convivencia escolar. Gracias. <ríe>